Muy buenas a todos Aquí voy vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Hoy os traigo Fortnite Y su Spiderman aquí Semana de telaraña increíble Con nuevas misiones Surca los aires con las lanzatelarañas Y las telarañas elásticas de Spiderman Para completar misiones de la semana de telaraña increíble Vamos a verla Se bota una telaraña elástica Con el cual ya has en el aire 150.000, madre mía Queda un día, eh Fríe daño en el aire, después de saltar una telaraña elástica Consigo un lanzatelaraña de Spiderman Que iremos al Daily Bugle A conseguirlo Y balanceate 10 veces con los tres lanzatelaraña De Spiderman antes de aterrizar Uf, Creo que no he hecho más de 3 Bueno Se lo tenemos ahí pendiente todavía Hemos jugado muy poco Pero bueno Ahí están las misiones Vale, la noticia. Actualización de impostores, ahí lo tenéis y a Azuki, el guerrero nómada destinado a poner fin a la guerra, whiskería. <ríe> Qué gracioso, en la tienda. Pues nada. Vamos a ver. Ok. No se olvide dejar like, que se olvida... Bueno, la NFC. Ya veremos. En aterrizaje de... Leyendas Bueno, vamos a ver Una nueva misión esa De lanzarte la araña y tal Vamos a ver que tenemos pre Ok cargando, vamos a ver bueno Ahí estamos vale me da igual que me disparéis ven, damos la gracias. por su habilidad Vamos a ver. Ahí, como canta Miguel. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, parece que por fin ha llovido por ahí, por cierta parte de España. Aquí no llueve ni a tiro. Esto parece el desierto de Arizona. Pero bueno. Ahí vamos. Este verano lo vamos a tener que bañar en un charco. Un charquito. ¡Qué madre vea! Venga, ahí viene uno Quiero mi araña. A ver si la encuentro, la mochila Aunque los cofecillos también están muy bien No voy a decir que no Venga, dame Dame cosita rica Y vamos a por la... Por la de esta A ver si recuerdo dónde está ¿Por qué no me acuerdo? Ahora me vengo aquí Ya me van a matar Todo va a echar Vamos a no asome mucho ay, ay, ay, ay, ay Muerto, yo solo Mal low pues nada, seguimos Empezamos <ríe> bien, a ver La contienda Bueno, tenemos que entrenar un poquito Porque llevamos tiempo ahí Chiva, No peor que no podía haber pasado, eh pero bueno, es lo que hay. <risa> vale, vamos a ver si hacemos algo, alguna misioncilla o algo, que vaya tela malinera. Yo con el Drifting. Venga, hito completado. Bailey Vámonos. Sí, Encima bueno, nos hemos dado con las telarañas. Ay, mira, este, ahí está el de este. Este le tengo que hacer daño también, el colombo este. Pero bueno. Las tengo me, me cago en de! Me voy Dos ¡Ah! Me matan Me ha pegado leñazo El gacho Con un armado el hombre? Me ha igual el quad también, a ver se mantenga entre ellos mientras bueno el ofrecillo aquí ¿no? no llega ahí de que venga hombre no que ya meter una una de estas a uno esta pesada Venga, vámonos. Luego por ahí uno, pero me da igual. Quiero a ver si. El colombo estaba por aquí. A ver. Luego. ¿Dónde está el colombo? ¡El colombito. Se oye. Por aquí, por aquí, por aquí, si oye. Ahí lo tenemos. A ver cómo le puedo hacer daño. Hay una misión de hacerle daño, creo. Ah, El bueno. colombito Hola, amigos Toma la pa ¡Ostras! ¡Que viene! ¡Chupo de esa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que lo he fallado! ¡Sí, me ha llevado tío! Bueno, me mataron desde arriba. El trocal. <ríe> bueno. A ver. Siguiente la araña Vale, lo tenemos. 10 si daños clombo, lo ve. ¿eh? Bien que no venía, pero bueno. Y ¿Sí no me quita los de estos. O qué? No los coge. Bueno. No ha podido ser. <ríe> cabremita ¿Ahí hay que dispararle o qué? A ver, a ver este A ver ¿Ha disparado o qué? Ha dado, ¿eh? No sé cuánto daño, pero Podríamos intentar La próxima si no, hay que no sé cómo tenía la etapa parto, las la araña Y luego le hace daño ahí desde eh, arriba oh, Qué mosqueo tiene, ¿no? El colombo El colombito sí, sí. No, El happy wagon Qué guapo está El fallo, no tener la carga. A ver, ahí le quita uno. Tampoco es lo que yo le he quitado. O no sea, sé que no, tampoco no. A ver si sube para arriba o qué. Si sube para arriba o qué. ¿Sabe escalar montaña o.? No, pero dispara, ¿eh? Ojo, ¡Oh! ¡Oh, que dispara. Ostras. Ah. Colombo Tenemos que averiguarnos Un cuadro de esos también, eh Antes de ir para el de Creo Ah, mire, ya se ha puesto bueno, creo, eh Se ha puesto bueno Uy, eso ¿Están tirando fuego artificial o qué? O al sol a bengalas por ahí uno, eh Mira, mira cómo le disparan ¿Y se va a quedar qué control tiene con la tirolina Está buscándolo Por ahí tirando, míralo Por ahí anda Ahí está, ahí está Así lo ve ahí todo el rato tirando, ¿verdad? La, o yo qué sé No sé no, ahí no está Se ha caído del mismo sitio que nosotros antes Parece que estoy oyendo a lo mismo de la tormenta o algo Bueno, quedamos ya Hola Buen día Pasa Cargolilla Hola Macarjas Bienvenido, un saludo los lobillos <ríe> ¡Ay, el lobito! Ok Ahora salgo Hago estas Me va a matar rápido Hago esta y salgo A ver Estoy haciendo ahí la misioncilla de... El Spiderman, la playita, es gracioso, cuatro segundillos, y vamos lío, okay, me paso el delibuga. ¿Dónde está? Allí. Damos las gracias. Y nos vamos. Vaya. Vale. vale. Pues soy nivel ciento y algo. Muy poco, si no he jugado nada. No he jugado nada. Pues lleva toda la semana ahí actualizando el juego, a ver Te va a tirar un buen rato para actualizarlo Si no lo has instalado Venga, Vamos a ver, eso que... Vamos a ver el cofrecillo este Venga, vamos Vamos lentillo, ¿eh? No sé cómo va esto, los frames estos Ah, y un 35. Una barra. Hostia, está muy bueno. Vale. Y por ahí uno con... Ojito, eh. Matado otra vez, como antes. Capaz soy. Por otra parte, <ríe> bueno, había que reunir metal también a todo esto. A ver si no me disparan. Hay muchos cofres por aquí, pero no es lo que quiero. Cuidado que atacan. Piederman Venga, salta. Salta. Ahí, he visto una mochililla La tenemos La tenemos mm. Necesito también el botiquín Cuidado, ¿eh? Este ahí Están por ahí Vale A ver, ¿cómo sale a mí esto? Muy mal, me sale esto fatal. Me falle me ¿no? Me está al otro lado. ¿Quién hay? Un jabalí o algo. Mm, lo oigo, jabalí, lo oigo. Yo tengo por ahí otro que me quiere... A ver si puedo hacer yo. Ahí sí que se caiga, dos. Estamos mal, ¿vale? 4. No te caiga. 5, 6. No te caiga, Uf 7. Bien, mío. No Hazte la araña 10 veces, lo hemos hecho. Lo hice. Vale. Bien, supongo que más tenemos por ahí? Ponemos aquí la hierba Quieto A ver, misiones da, daño en el aire Después de saltar Uf Le bota de la araña Con el quad, tío Estamos en quad No sé dónde ahora, tío No nos va a dar tiempo, pero bueno Vamos para el cruce A ver, ¿qué tal Fallado Y hay uno A ver A ver si lo quindo. Se me va con la Con la telaraña Puede ser es El coche También tengo que darle Otra, estos son de los malos, creo, eh. Creo, eh. Vienen. Mierda, dale. Ahí. Venga Ahí Tengo que lanzar esto El fusil me lo llevo ¿Me llevo hasta el coche o qué? Me llevo hasta el coche Necesitaba el, el cual, pero bueno aquí podría ir otro, otro más. Vamos a pescar también Aquí, lo tenemos Voy a coger el quad el estilo 94, bueno A ver si me da tiempo por ahí ¡Ojo, ojo! ¡Hasta caiga! el puente gastar combustible la estructura si ¿sí me la puedo romper bueno si le doy claro ¿qué quieres alguna vale venga vamos, vamos a hacer portaretas y hay alguien por aquí Ay, ay, ay, que me caigo. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Toma. Toma, porteritilla. No. Ya no. Estas 30 misiones de temporada. Sube. <risa> <risa> Mortal perezoso. Retenete, ¿eh? La araña. Ya me quedo menos, eh. No, no. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> que me matan. Se va botando Ahí, ya me queda mano Déjate, déjate matar Déjate hacer daño A ver si lo diviso que está allí Me está dando Me queda poco Me cago en chile, Se me va Dios, carga Qué malo, tío <ríe> ¡Qué malo! Ahí, lo hemos matado Déjate, déjate Bueno, ahora se me hace ahí un... Bueno, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho Lo Tengo, a ver, el cual Tengo 12 balitas ya, nada más me Puede matar, a ¿eh? ver Ja, ja. Lo siento amigo. No calla. Se lo quito todo. A ver si fuese. Hijo. No este no. Y este. Y este también me lo voy a llevar. Grosoda, un momentillo. curo hay que viene la tormenta viene que no escapo corre corre pide más madre que lo parió vuela y cago en todo madre mía que morimos <ríe> ¡Corre, pide más! ¡Vuela ¡Ay, Por tu padre. <ríe> Aquí, me quedo. No, me tengo que ir. Me tengo que ir. No puedo curarme. Ahí, ahí. A la telaraña está. ¡Salta! ¡Salta para allá! ¡Tío, Me voy a pegar. Tenemos que ponernos a salvo. ¿Quieres correr? Me tengo que esperar. No me puedo curar. Ahí, venga. Ahora no, ahora no puedo. Venga. Ahí estamos a salvo. Un momento. ¡Tierra! Mochililla. Ok Viene, ¿eh? La tormenta Hasta por llevarme algo más Pero bueno El botiquino Por si acaso morimos otra vez que nadie una vamos a ponerme ahora a pescar Ahora tenemos que huir ¿Cuántos quedan? 12 Bien, andaba este, eh está el oro Me han metido dos juegos por ahí Casi Hay Que se maten allá Voy Quita armas pero bueno Sube ahí Qué bueno, le pide el más Pega sartos y rollo Vale Cargo la casa esta Parolillo y todo llamo ahí a y la ciudad esa, ¿no? No, que... Que no es malo este sitio, ¿eh? <ríe> no, hombre, ¿para que hacer uno de esos? Eh... Este no puedo Vienen... Se grita, tío Jope Un ahí, ¿no? Por si tenemos que escaparnos ¿Cómo era para marcarlos, tío? No. No. Me sale ahí abajo. No me acuerdo cómo. Era. Ah, vale. Creo que era. Ahora me sale la dedita. Ahora. Ahí y ahora para abajo. Ahí. Perfecto. Viene la tormenta. Medita estructura. Mira, mira. Si sí, te repuesto y el techo aquí, no, ya, tenemos, ya tenemos que huir, no, hombre, vamos a por él, no lo quitan. ¿Quieres correr, pide más? ¿Cómo oh, corre otros, pide más? Pero que ahora es correr más. Que me matan. Viene un ahí. Que me mata que estoy allí descubierto Madre mía como me han dejado He disparado a la hidro pero no he podido con la arma Lamentablemente Uy, Para mí es que no me gusta tío Bueno, si quieres lo, lo pruebo por ti, yo qué sé. Bueno, era lo que yo quería, pero bueno. Te el de la hidro todavía, tío. Me no, han cogido los lado esto. El aire de los tíos si está aquí. ¿Qué viene, toma. Ahora va y lo casca, eh. Mi padre, podemos no ganar, eh. A ver si lo veo, tío. Disparando ya, vale. A ver si lo puedo pillar, uy, uy, uy, uy, que me da, que me da, vale. Uf. Si lo veo entre la hierba, maldita sea, se me mueve y no lo veo. Serena, ¡Ah! toma, victoria. ¿Qué os parece, chavales? Ahí, ahí, no he perdido mi toque, magistral. <risa> La risa maligna. <risa> y he ganado la coronita. ¿Qué te parece? osquita? <risa> y encima con, con rima y todo. <risa> Yo no sé si era un bao, pero le he dado aire. <risa> Venga, vuelvo a sala. Ok. Da gusto, da gusto conseguir ahí una, una victoria maestra. Venga, ¿estás preparado? Los impostores y la Zuki, ¿vale? Mola, los ninjas estos. Venga, ¿puedes entrar a mi grupo? ¿Te mando envi o qué pasa? Queda una, ¿eh? Rebota una telaraña elástica con un quad y ha truco en el aire Me falta lo gusto, tío No sé cómo, cómo, cómo hacerlo Venga, te ayudo ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ay ay Ahí, ahí Esto de hacer los grupos lo podían Lo podían hacer mejor, macho Lo sencillo que hace el grupo es eh. Hola, hola Muy buenas Bienvenido al directito 115, ah, siete nivelitos me saca Sonite no Tengo que comer palomitas, ¿no? Eso está bien <risa> a lo que es <risa> dúo, Listo, he enmayado Listo, Va a hacer la de... Ponte el de ese, ¿no? El micro Tenemos que caer por aquí, por el cruce Coger un quad y luego Irnos para el daily bugger, ¿vale? Si quieres, mientras vete al daily bugger O vente conmigo a coger el quad, lo que quieras Me queda una misión de las telarañas Queda un día, ¿eh? Un día y una hora. ¿Vale? Venga, la tienes que dar listo y tal. Y mirando. Me quedan hasta las de la recámara. Este no sé cuál es. Será de. Iluminación, pistola. Fusil de asalto y escopeta. Arco el más posible y fusil de tirador. Este será del el creativo. Y aquí pues nos queda la caza, la pesca, inflige daño por el mientras está de liza. Aterrizar en un Aterizar en un árbol mientras usa... el ala delta, usa delta. Ay, nos falta darle otra valla al clombo. Inflige daño, clombos. 16 de 50 le he hecho yo de daño. Hola, hola. ¿Andas por ahí? ¿Ahora acabas de alguien? Ahora, ahora me he Tengo eco, ¿eh? Eco, eco. ¿Me escuchas? Cambio. Corto y cambio. Aquí, Delta. Bravo. Tengo la coronita, a ver si no me la quita. Va a ser difícil. Toma ahí mi coronita, ¿qué te parece? <ríe> Dale gracias. Me oigo a mí mismo, pero a ti no te escucho, ¿eh? Cambio. Tenés ahí el, el audio regular. Venga, una, dos y tres, ya. Sucesión, corona de la victoria capturada. Tengo que hacer de guardaespaldas para que no... Pico picado, ¿dónde vamos nosotros allí, no? Sí, sí Tengo que coger un quad Vamos Y ahí está el colombo también Le puede hacer daño, que es otra misión Pero de momento no Al menos sabemos dónde está, podemos volver ¿Dónde está el colombo? Ahí, ahí está el peligro <ríe> Aquí tiene cada squad, eh. Hay que averiguarse un squad Cuidado. Cuidado aquí con la peñita. Yo no cojo nada, tío. Vaya mierda. Me van a matar. Me va a durar. Lo justo la corona. Escondite los lo parto. Aquí ya Lo La tenía yo una misión ahí. Pendiente. Aquí que... El matroni. Te lo compro Venga, 132 balas Ostras está aquí Este tiene Disfraz ¿Sí? de objetos La pistola secundaria Te la compro Y el disfraz Bueno, pues también es un tonel Me he convertido Esto que salta Cuidado no, cuidado Hay peñita por ahí Cuidado Que vienen Cuidado Cuidado Oscar que están por aquí Cuidado que vienen Que vienen Que me está disparando Que me va Que me ha descubierto Que me ha descubierto <risa> <risa> Buena, buena, buena Cuidado que hay más Cuidado que hay más Este es un poquito tonelillo Y no hago nada <risa> Ok, low, <love>, tío Hombre, <risa> no Gracias <risa> pues sí de asalto venga, te lo compro Eh, eh, cuidado, cuidado Venga, he visto me dan puntería, eh Cuatro no? Ahí Un par de tiritos y fuera Ahí viene Ahí viene yo te voy a encontrar el a ver ¿eh? Ya lo he encontrado, Oscar Vente, vente por el cuadro. Cuidado, visita gasolinera Me voy, eh Ahí te dejo, eh ¡Ay, ay, ay que me matan! ¡Que me matan! mamones. ¿Qué viene? ¡Cúbreme, cúbreme, Oscar! ¡Yo! ¡Que tengo dos! ¡Me cago en dos! Me ha matado, me ha matado Te lo estaba diciendo Venían andado por mí, tío ¡Ay, no he caer, coger, ¡Lástima! Hay dos ahí, eh Me han quitado la corona, tío A ver si la puede recuperar ¡Corre, que se está curando! ¡Corre, ¡Corre! Es que tenemos que ir juntos, tío. Si no, no hacemos nada. Pero bueno. Ok. Ah, mira. Ha salido ahí. He instalado la aplicación de, de la Playstation. El móvil. Están ahí, ¿eh? Están en la salinera, tío. Así puede matarlo y quitarle la corona. Uno va de esqueleto. Ah, abandonado el grupo. Oh. No hacer nada No hacer nada ya decía yo Algo Algo le había pasado Ok Bueno Vale, vale Extrañado, tío No me ha hecho de guardaespaldas, eh Te has tela <ríe> Yo estaba muerto antes, dice ¿Para qué te mueres? <ríe> ¿Va a volver después o qué? Vamos a ver. Cambiamos. Mi selección, mi favorito. Esto lo de crear, lo del código de la isla. Y lo que tenemos que hacer, ¿no? No sé cuál es. Bueno. Vamos a ver. Y ahora ya se han actualizado. Sí. Destruye. Estructura en caserío. Bueno. Deberíamos de intentar otra vez lo del cuadro. La verdad. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? 2000 metros ahí, vamos a ver si podemos hacer la misión esta de Spiderman he tardado mucho en encontrar el cual había mucha gente ahí, pero bueno vamos para allá Bueno, un montón de gente Estaba la asunera, tío Allí el cuadro donde estaba, tío ¿Vale, algo ¿Es un arma o algo? Parece que sí, eh Si es un arma, me conformo Cuenta matar esto Venga Yo con el arma o algo No Me escapa, el maldito. Quería dar de... una cabaje. ¿eh? Bueno. Muchas carpetas, de verdad. Estás por aquí, tío, ¿No está? Aquí arriba, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡No me ha ido la escopeta! El pececillo Estaba guapo A ver, el pececillo <risa> Bueno No ha podido ser Es buen superviviente Parece que sí No me la jugada al final aquí El pececillo Pero bueno Se puede ganar siempre Eso es lo suyo, ¿verdad? Este ten es muy bueno, ¿eh? Este conviene llevarlo siempre Para el enfrentamiento que Está muy bien Está moviendo Ya lo han visto Es que derroga a un campo, ¿no? El pavo No sé por qué va con esta buscando va? ¿Y cuánto con eso? Bueno, ya ¿eh? Ahí el veno Este es el masacre Qué chungo la no sangre. Bueno. Seguimos, ¿no? Vamos a ver encuentro otra vez. No sé si el pueblo pesquero, tío. Ahora. Es que ahí no sé si hay cuá. Y si sí sabemos que hay. Oye, estructura en caserío. Es que está muy lejos, tío. caserío. Total, pase a 150. Experiencia. Si nos interesa o okay. qué Pepe, vámonos allí en el pueblo pesquero también haya, tío También lo tengo allí cerquita ah, si no lo encuentro ahora el cual me voy a ir luego al puerto pesquero no, pescada también. Pero bueno, ahora lo que me interesa es la sencilla esta. ¡Vaya, tío. Pues sí, lo que me ha tocado, ¿eh? Lo que me matan. Me quedo sin munición Y viene el otro detrás Vé, me dan miradlo Para esto escondido, tío Venga Cargamos, recargamos Ahí Otra escopeta, bueno Se están ahí matando Hermanos disparando, entre ellos Quiero el... El cuad. <ríe> Otro regalo sorpresa Y eh, lo dejo. Una fiesta de pisa. ¡Eh! ¡Qué viene! Me está buscando. ¡Se me, tiro, ¡Me ha matado! De oh. tres tiros me ha matado. A ver si sí me ha fallado un poquillo. Nada, no encuentro el cuadro. A eh. ver. Y el puerto pesquero Antes lo hemos encontrado bien Pero ahora Me está costando el trabajillo Así que Bueno Vamos a ver Se queda parado ahí Ni la barra de oro ni nada El baloncillo Toma Nosotros teníamos también nuestro balón ver tengo que encontrar Sí, míralo. Toma. Toma. brazo. <ríe> Me da igual. Ha roto la portería. Ha roto la portería. Bueno. alguno que lugar al fútbol algún futbolero o futbolera por aquí que se ponga ahí la portería toma golazo y con rebote y todo toma si pues se ha salido ok ya segundillo ahí para que vaya ahí para más. toma <risa> Venga, a ver dónde vamos. Al ah, pueblo pesquero. No creo que me voy a ir al caserío a romper la estructura. A 12 metros vamos a chutar el balón. Bueno, vamos a ver. ¡Cuá, hombre! Dame un cuad. Ah, no, que aquí hay de romper estructura. Bueno, bueno pues cae gente aquí, Vamos a ver. La solinera mismo. A ver si no me quitan el arma. Vale. Bueno, tampoco es que me interese mucho, pero bueno. Vale. Ya, chao. Y estructura, vamos a ver Apropiarse de la tienda de hata, Se la revienta Así si me sale ¿eh? Lo de la estructura Porque no sé yo si son Qué tipo de estructuras Tenemos el quad Me pilla muy lejos ahora pero bueno. A ver Aquí viene Por fuera, creo, eh, Vamos, cañita la de las malillas, por ahí el pavo todavía, yo creo, eh. A la de la estructura, así lo veo, tío. La diaria. De estructura, llevo dos. Me va a pillar, pero bueno. Con la de estas contará. Con la granada. No, un par de granadas, me quito en pancho. Le estoy liando aquí en la casa ¿eh? Sí, está contando, está contando Ahí, ahí, ahí. Toma Hola, oh, qué lío ya eh, listo Voy a pillar el y... y tirarnos Vamos, alguno de estos Podría venir bien, tío Se aplicó. Queda uno Cojo otro se pilla este ver Mapa Mapa Madre mía No tengo ni lejos yo. 1500 metros haber a atropellado a Javelí, pero bueno Ojo la tormenta ¡Ay, el remolino! Hace tiempo que no lo veía No sé si lo terminé al final la misión esa, creo que no Lobo Pues toma lobo Mil metros Por aquí, por aquí No tenemos medio depósito Pero bueno Queda hacer una peripecia nada más Alguna acrobacia y ya está ...lo tendríamos la misión de las talarañas ...así no nos matan, tío, por el camino ...está Spiderman ahí con su cuad. ...no le quiero dar al círculo ...si no gastamos a la gasolina, ¿eh? no es lo que quiero a ver, aquí había otro, otro cual A ver si lo divisamos. Ha me muerto alguien. Una barra. Esto no sé si lo tendré. Bueno, ¡Oh, Dios, oh, Dios, <ríe> Yo solo. Mira, destruye sustidores de gasolina. Y tenemos aquí otro. Vale, pues me lo llevo. Este es que no encontraba antes, creo. Vámonos, vámonos Completo 83 misiones de temporada Buena, buena Toma Otro nivelillo ahí Venga, que llegamos Vamos Ahí, mira la palla aquí también A dársela al clombo vámonos, Vamos, vamos Vamos al delibugel Aquí no, por aquí mismo esto sube aquí Ahora gasolina para esto No es que ahí Bueno, <ríe> empezamos bien Tampoco Venga, que es poquito lo que tengo que hacer Ahí, giro en G, perezoso ¿Me vale? Ahí no y Ya está buen sitio para no Con las de estas, eh yo, pero salta ¿Qué viene? Ya me ha pillado, tío Pillo la tormenta Giro Venga, dime que llego Ya, ya, ya lo hemos hecho Lo hicimos Vámonos Vamos, vamos, Spiderman! Son tu cuá, potente. Vamos, salta, salta, para que el, el precipicio. Ahí, ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos por el agua. Ahí, buenísima, buenísima. más, me encanta, me encanta tu rollo. Toma ahí un rodeo de 180. ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué okay, un, un coche aquí tirado. No. <risa> La vuelta y me lo llevo. <ríe> no ha yo nadie, Dander Cambiaz. Y parece que ha muerto un montón de gente. Coloca explosivos cerca de taladradoras gigantes. ¿Es vale, oh, es una misión nueva, tío. No Las ¿Por qué no es los taladros que hay por todas una muy como para causar nuestras complicaciones Es físicas? esta la taladradora, ¿no? Pero ahora la situación es ¿Sí? más precaria tectónicamente hablando. Así que necesito que los destruyas por la seguridad Venga, de explosivo. ¿Qué me da? Uh, un motor de ¿Qué, me da? De núcleos, que ¿Qué me 982? coche? Uy, me quería que me explotaba, ¿eh? <ríe> me he cagado, me he cagado. Venga, esperamos salud. Otro subfusil de esto, escopeta que no tengo. Hombre. Y yo creo que más o menos por ahí puede andar la cosa. Estoy Esperando mucho, pero bueno. Esto lo cambió. Vale Pero puede estar bien Vamos a su fusil ahí de... de más, pero bueno Ahora lo, el otro no sé dónde colocarlo Ya suena en carrera automática Bueno, vale, tenemos que volver para acá Aunque podríamos ir a por este No sé si me dará tiempo tío. A ver Corremos un poco. Ya, ya. No que abandonar el vehículo, chavales. Ahí vamos. Oh, ya nos llegamos. <ríe> Mala suerte, amigo, se con un paso. Estamos a punto, pero no. Con <risa> una barquita o algo. Una barquita, ¿no, amigo? Nada, nada, nada, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué me pilla? Aquí va vale, el Spiderman Cual pececillo Cual delfín Quedan 12 No sé qué van a estar más Pero bueno Hay que seguir intentándolo Oye, qué lástima que no tenga ahora Ninguna de esas, tío Ninguna Plataforma De salto Ok Venga, que nos pilla Ahí Nada no más que me ha acordado Ya <ríe> <He> muerto uno <ríe> Ay, que se lo ha el lobo Ay, que me pilla a mí Me pillo, oye Me ponen también entre de liza. Bueno, me ha contado Guay Vamos a más. tú puedes Que sea por aquí por debajo Ah, paso de la rana. Ahí está tío el pavo. El tío medio roto, con la ya yo roto, pero a escapar no me debe. Todo lo que sea escapar. Por ahí un man pero me da igual. Otro huir del enemigo. a la cosa chunga. Y vamos a ver. Que andarse si con ojo. A ver si por ahí. No, que me quedamos aquí pillados. Si le pillo ¡Hombre, no! ¡Ay, ay, que me da! ¡Joder, ¡Su madre! Me voy a cogerlo Ya, ya me <ríe> han Estaba rodeado por todos lados, tío. Y tenía plataforma y todo. ¿O okay. qué? Bueno. He hecho ahí un montón de misiones, ¿eh? Ojo. Nada mal. Ahí, ahí. No hemos perdido el toque. Hijo. Bueno. Yo creo que está muy bien. Vale. Hemos hecho ahí la, la misiones ahí de... De Spiderman, ¿vale? De las araña impresionante. Así que... Muy bien, nos quedaría la de la fundición, la de las máscaras, poquito a poco. Vale, en la de la temporada ya Está muy bien, nos falta ahí colocar explosivos cerca de taladros gigantes Mira, mira, ahí tenemos los taladros, ¿vale? Con uno más lo completaríamos Y ya mismo llegamos a las 90, estaría muy bien llegar a las 90 misiones de temporada, ¿eh? Estaría muy bien Vale, vamos a ver un momentillo una cosa Máscara Tenemos pocas plumas, ¿eh? 14 plumas nada más 14, solo me puedo comprar la de 10 Y ya están todas compradas las de 10 Quedaría esta, pero claro, tengo que aterrizar En un árbol para usar la de la, de la lechuza Está bien Está chula Pues no sé, me compro esta A ciervo a toñar esta Vale, de esta manera Pues habrá que pillarlas todas Las que se puedan, así que Muy bien Eso por ahí tenemos 35 estrellitas A ver Podríamos ya comprar este, ¿no? O todavía no podemos No, este todavía no podemos Pues nada, me, me pillo este El teniente John Yama Ok No me lo voy a equipar Pero bueno Ahí Y ahora me quedarían 10 Que bueno, nos podemos pillar este También, ¿por qué no? Ahí está. El icono de estandarte. Nos faltaba ahí el icono, ok. A ver la taquilla. Ah, bueno, tenemos este. Sí, del Spider rojo. Pues ahora lo vamos a cambiar. A ver. Ah, este es el rojo, vale. el negro. ¿Es este el del Veno, no? Supongo. Es que nada nuevo que... ¿Está en el Baterrallar? Creo que sí, que era del otro. Venga, y el color pues... ¿Negro no? Un poco ahí. Gris. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos por aquí un par nuevo. El Jave. Y el Teniente John Llama. También me habían dado aquí a, a Aura, creo. Este puede ser. Sí, este es el nuevo, el que me han dado. Un regalito ahí de, de los de Epic. Aura. Está muy chula. Pero no soy yo de esas personas. Además, como tenemos el de Spider-Man Negro, pues el matanza, ojo con el matanza, ¿eh? Capítulo 2, temporada 8 Este ya está del capítulo 3, temporada, bueno Ahí el simbiente Yo creo que está muy bien Vale Aquí, accesorio, mochilero, no sé por qué está vacío No tenemos la, la mochila, de el o ¿qué pasa? Mante de la fundación, no lo quiero Este es nuevo, el del armamento militar y spider no tiene uno. Ah, A ver si lo no encuentro. No sé, los tentáculos del Matanza. Otro no tenemos, ¿eh? Creo. Son los de Titan. Está chulo el conjunto de supervivencia. Del Croft Ah, la mochila esta de nombre araña. Esta era. Ahí. Se las pongo no Ahí Este es que le gusta a Adrián ese Pero bueno Tenemos aquí el nuevo Vale, del Teniente Llama Está muy bien también, la verdad el quita nieve Pero bueno, al Spiderman yo creo que le pega esa Tenemos buenas espadas Esta está guapísima también Pica plástica Esta es nueva también de este año esta temporada bueno me dejo el filastral de los tintitas que está muy chulo también eh, pues estupendo yo creo que se nos ha quedado un buen vídeo así que nos vamos a despedir por aquí vale espero que os haya gustado el vídeo de hoy hemos hecho ahí nuestra victoria magistral así que muy bien hemos hecho un montón de misiones y hemos hecho la misión a la de Spiderman así que lo dicho, un saludito para todos, Peñita, cuidarse mucho y se os cuidan mucho mejor. ¡Chao, chao!